Como bien decía Ursa en Euskera, la movilización social ha jugado siempre históricamente un papel muy importante en todas las sociedades contemporáneas. Esta movilización social ha servido siempre como una herramienta importante, no solo para articular mayorías, no solo para activar a la sociedad también, sino también para lograr grandes cambios. Puede que los protagonistas, de esa activación social en cada no fueran conscientes de la trascendencia histórica que tendrían sus actos. Aún y todo, pelearon con total convicción por aquello en lo que creían. Sin lugar a dudas, tener convicción en lo que se hace es el factor más decisivo a la hora de conseguir hacer realidad los objetivos. La red ciudadana Sare quiere contagiar a la sociedad vasca este espíritu y esta convicción. La convicción de tener no solo las ideas claras, sino también de estar convencidos y convencidas y porque así lo creemos nuestras metas podrán ser alcanzadas. Pero para ello hay que trabajar duro, hay que trabajar también con tesón y también con determinación. Con esta condición queremos hacer un llamamiento para que el 14 de enero Bilbo se convierta al igual que otros años en una gran movilización, que hagamos de esta cita anual algo excepcional, este que marque el devenir de nuestra historia reciente hacia un futuro en paz y también un futuro en convivencia, que es lo que demanda la inmensa mayoría de la sociedad vasca. No podemos obviar que estamos ante un momento nuevo, un momento político nuevo, que debemos aprovechar. Hay unas nuevas mayorías políticas, no solamente en los parlamentos de Gasteiz y Liduña, sino también en el propio parlamento español. Y estas nuevas mayorías deben de servir para cambiar las cosas. No queremos pensar que todo va a seguir igual, porque esas nuevas mayorías, esos partidos políticos que conforman esas nuevas mayorías, han venido transmitiendo públicamente que también la política penitenciaria debe de ser cambiada. Por eso queremos que la manifestación del 14 de enero sea un punto de inflexión importante que marque un antes y un después en este nuevo ciclo de activación social que SARE lo inició el pasado 15 de octubre con la manifestación de la en favor de la escarcelación de los presos enfermos. Que sea como una especie de mecha que encienda compromisos multilaterales tanto a nivel eh, de país como a nivel también local, en cada ámbito y en cada área de actuación. En las fábricas, en las universidades, en las instituciones, en las calles, en los campos de fútbol o de baloncesto, en todos los lados, que se nos vea y que se nos escuche. Salachendut yo denuncio, un nuevo ciclo que creemos que ha de ser decisivo, tanto en la consecución del respeto a los derechos humanos en las cárceles de España y Francia, y también para avanzar en la resolución del conflicto y en las consecuencias de este conflicto. Para ello, reiteramos el llamamiento al conjunto de la sociedad a todas y a todos los agentes sociales, políticos y sindicales, a las instituciones y en general a cualquier persona. Un llamamiento que es para redoblar esfuerzos, a sumar voluntades y a compartir una hoja de ruta en común, por encima de ideologías y de ascripciones partidistas. Todos los demócratas tenemos un mínimo común que nos une y que es algo tan universal como la defensa de los derechos humanos, que cada uno que cada una de nosotros, hagáis suya la herramienta Salachendut, el yo denuncio, bandera de los derechos humanos, la resolución y la paz, para que todos rememos en la misma dirección y podamos llegar a buen puerto. Con los esfuerzos de todos y todas, hagamos realidad que muchas personas en muchos sitios, haciendo pequeñas cosas, podamos cambiar la actual situación. Salachendut, yo denuncio, con distintivo amarillo para que los gobiernos cumplan sus propias leyes, que no les pedimos otra cosa, que cumplan su propia legislación y escarcelen a los diez presos gravemente enfermos, en algún caso con enfermedades incurables. Saat con distintivo verde, para denunciar la vulneración de derechos de los presos y presas vascas, el no cómputo de penas, el aislamiento y la soledad, la limitación y control de las comunicaciones y, en definitiva, una legislación de carácter excepcional que posibilita tantas y tantas vulneraciones de derechos. Y Salah Chendut, con distintivo rosa, para denunciar la política de alejamiento que, que tanto sufrimiento, incluso muertes, genera en las familias de las personas muertas, las personas presas. Es la hora de un nuevo impulso desde la sociedad vasca en general y desde los partidos políticos e instituciones en particular. Superar este escenario debe de ser una prioridad para todos y todas. Hoy debemos hacer frente, si queremos avanzar, hacia un escenario de paz y de resolución definitiva. Sabat yo denuncio, tiene los condimentos necesarios para lograr esa mayoría social, esa mayoría política y sindical, también institucional, favorable al respeto de los derechos de las personas presas vascas y también del colectivo familiar. Y para que se articule, y se active, y se ponga este problema en el centro de la agenda política, porque este curso tiene que ser decisivo en el camino de la superación del conflicto, Le corresponde a cada gente social, a cada gente político, a cada gente sindical, o a cada gente institucional, reflexionar si está dispuesto a aportar o no sus esfuerzos en la medida que nos está exigiendo la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Quienes conformamos SARE lo tenemos claro. En el camino de superación del conflicto, la activación social es una de las claves para que este curso sea decisivo. El 14 de enero a las 5 y media de la tarde, desde la casilla, nos van a oír y nos van a sentir. Euskal buscan preso a derechos humanos, destrucción y paz. Espero que